¡Hola! Nosotros somos... Crayon. ¡Crayon! ¡El poder del rock! Y estamos aquí para desearte desde nuestro corazón, Rock Rock. ¡Feliz, Feliz Navidad! Navidad! ¡Y prospero año nuevo, mis hijos! ¡Pónganse ¿Qué? hasta el cepillín! ¡No, no, que, que no! ¡No, güey. Sí, no, a... aquí, aquí no vamos a reprimir a nadie. Lo único que queremos es que ojalá se cumplan todos, se cumplan todos tus deseos, empezando por los más cochinos, que son los más divertidos. ¿No? ¿No ves? Por eso tiene que pegar, güey, para que sean cuerpos las veras. <risa> <risa> que amanezcan el pinche año ahí en la Diana sin calzones. <risa> la Diana. Y, bañándose con jabonzote. ¿por qué? No, podría ser, ¿no? Con Da, ah, Una no. vez echaron jabón en, en esa frente. Ah, no, pero sí. no tenemos estos historias de viejito, ay. Ahí fue el año de 1952. yo no recuerdo nada. ¿no? En el año de 1922, Yo recuerdo como si fuera ayer todavía. Eh, eh, cuando todavía podía correr por los campos. Ay, ¿Y? Se qué bonito cuando empuja mi silla y siento el aire. 20-20 20, 20. 20, 20. 20, 20. Ya, ya, el otro pinche viejito ya no le digan manadas y al otro oh, ay si sí, el juvenil jajaja yo, yo estoy actuando puto este tipo ya quiere acabar el video eso se quedó chaves madre mi niños pero el no, fíjese fíjense cómo se despide un año felices contentos Bien forever que hombre la de batman se llama de Pato bueno, sin más por el momento de veras reciban un fuerte abrazo con todos nuestros mejores deseos todas las bendiciones del universo para ustedes y ya lo saben nosotros somos Cranion el poder del rock portense mal, cuídense bien nos vemos el año que entra chao feliz década!